¿Yo? Muy bien. El vídeo de hoy trata sobre verano o verano. También se puede decir calor o calor. Empezamos. Entonces el vocabulario de verano sería, por ejemplo, sol, que es muy fácil porque es como hacer S, O y L muy rápido, sol. Por ejemplo, crema solar o gafas de sol, que es lo que te llevas a la playa, donde está el mar, las olas la arena, la arena. Eh, o la piscina, por ejemplo, si vas a un hotel, h, esta sería la h, pues hotel, eh, donde por ejemplo hay sombrillas, o hamacas, que sería como tejido, la forma y lo que haces, la hamaca. Eh, hay palmeras, que sería como árbol y lo describes, palmera. Le pones también el bañador, el bikini o el bañador de chico. Las sandalias, esto sería zapato, por ejemplo, zapato de cordón o zapato deportivo, pues en este caso sandalia. Luego, por ejemplo, también puedes viajar porque tienes vacaciones o vacaciones. Tras de fiesta, no hay que confundir fiesta con feliz, feliz o pasear. Es fiesta. Muy bien.